No puede ser eso, ¿no? No puede ser. Eh, a ver qué podía yo ofrecer. ¿Qué están haciendo acá? Nada. Oh. Oh. Oh. Nada. Este, este, ¿quién es? oh. este, este quién es? Jorge. ¿Qué? Julio Iglesias. ¿Qué haces? Ya? Mira, parece todo espontáneo. <risa> <risa> Yo, yo sabía que iba a hacer este programa, en sí. absoluto. Ahora estoy sí, pero ya Contentísimo. Como no me pagan nada por esto... Claro. No. Pero, perdón, yo leí en algún reportaje que a vos no te importa solo el dinero. Nunca, nunca, nunca. No, pero por supuesto, nunca me importa. Lo de menos... Sobre todo cuando se puede dormir ocho horas. Seguir. Pero yo soy capaz de dormir seis horas estos días. ¿Es, vos sabés es? que están también... Yo estoy seguro que tú las tienes contratadas para eso. No, pero es una no ofensa sí. muy grande. No, no que ofensa, que es la mejor del mundo. ¿Estas, esta chiquilla. ¿Tienen novio, tienen novio, esas chiquillas? Eh, ¿Qué importa? No, si no, no, no, sí, importa, si sí, importa, de verdad. Después llegan con la pistola al aire te va, No, no. Pero, ¿pero están... ¿A qué te referís? A la pistoleta. Ustedes tienen novio o no tienen novio. Yo sí. ¿Y tú? No, el no, no, no, no No, que no, no se lo no. tiene. Venga, usted no se lo va a Solo me eh, pues. Quédate tranquilo. <risa> bueno, ¿cómo estás? Ahora estoy bien, ahora estoy bien. Ahora está fenómeno, ¿no? No, que no cómo... ahora vamos a hablar de ella un poquito. La morenita, yo creo que... Todo lo es de ella. Ah. <risa> pero prepárese <risa> a, no, no, a, no, que... no, a lo que venga. yo no, no, no sé ahora, ahora me pues, toca vamos, a mí contar un poquito. Un poquito. De la Vamos a ver, esta tiene novio y yo sé que no tiene nada que ver contigo, por lo menos a... pero esta sí tiene que ver contigo. Por favor, Jorge, aclarando la situación. O si no, contigo con el gerente. Con el gerente también. Ayudame, Jorge. Sí, ma sí, mamita, te voy a ayudar como siempre. Bueno, entonces, por lo que veo te gusta más ella que ella. No. Eh. no la verdad, la verdad es que el que me gusta es tu flaquita. Bueno, te cuento, Julio, Te cuento, Julio, que yo también te quiero. <risa> pues vámonos, vámonos.